Licenciado Sergio Armando Cusicán Quiloaiza Viceministro del Tesoro y Crédito Público Licenciado Johnny Cristian Morales Coronel Viceministro de Política Tributaria Licenciado Senón Pedro Mamani Picona Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. <tose> Licenciada Ivette Espinosa Vázquez, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. <tose> Consecutivamente damos paso a la toma de juramento a cargo del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Licenciado Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García. Buenos días. voy a proceder a tomar el juramento de ley. Sírvanse a hacer la señal que representa su elección, o de fe, o doctrina ideológica. Juran por Dios, la patria, la constitución política del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia, Cumplir responsablemente con las funciones que se encomienda y las instrucciones que imparte la máxima autoridad del gobierno legítimamente constituido. Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo los premien. Caso contrario, los demandan. Quedan posicionados como nuevas autoridades de esta cartera de Estado y cristianos. Muy buenos días, saludar a los colegas viceministros, a los compañeros, familia, eh, a los compañeros de la prensa, a los servidores públicos del ministerio. Bueno, eh, para mí es un honor poder dar estas palabras. Aquí estamos después de un año, hace un año el país entraba en uno de sus periodos más negros de la historia, caracterizado por el odio, el racismo, la discriminación. Sin embargo... Un año después estamos aquí de pie, estamos aquí comprometidos con el país, ministro, a nombre de los cuatro viceministros. Estamos comprometidos con la gestión del presidente Luis Arce y nos comprometemos para poder trabajar de manera coordinada para retomar el modelo económico, social, comunitario y productivo, retomar el liderazgo económico en, Sud en Sudamérica y trabajar también en especial por la gente más vulnerable. Eh, saludar también a, la, a las familias de los viceministros, que seguramente son los que es la parte de que más nos acompaña en los momentos más difíciles, principalmente a mi familia también saludar, eh, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, y pedirles también comprensión en este momento difícil. Lo que más se necesita en este momento es trabajo. Seguramente eso nos quitará muchas horas de trabajo, de, muchas horas de, de compartir con la familia y amigos, pero ese es el compromiso que tenemos con el país y con la gestión del ministro de Economía y con la gestión del presidente Luis Arce. Nuevamente, estamos muy honrados, agradecer, ministro, la confianza que depositan en nosotros, usted y el presidente Luis Arce, y solamente eh, decir que nos dedicaremos al trabajo por el bien de todos los bolivianos y las bolivianas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de circunstancia a cargo del viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui. Vamos a seguir adelante con las palabras de circunstancia a cargo del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Marcelo Montenegro Gómez García. Bueno, en primer término, tengan todos ustedes muy buenos días. Saludar a nuestros flamantes viceministros y viceministra, Desearles éxitos en esta gestión de trabajo por el bien del país. Eh, hemos escogido a las personas más idóneas que conocen en sus respectivas áreas el funcionamiento en materia económica y financiera del país. Estamos seguros que lo van a hacer bien y de forma coordinada eh, entre las distintas reparticiones del Ministerio de Economía las entidades bajo tuición entre entidades descentralizadas del Ministerio de Economía y con todo el sector público de hecho relevar el, la, una de las características es la experiencia que tienen en el tratamiento de muchos temas económicos que son especializados delicados y de los cuales depende mucho el bienestar de la población boliviana por lo tanto eh, me siento muy honrado de que puedan acompañar esta gestión y de seguro que van a tener en la cartera mía, en mi despacho, las puertas abiertas para seguir trabajando y estar coordinando todas las actividades. Éxitos en las funciones y bienvenidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nuevamente.